Hoy te voy a decir todos los bugs del capítulo 2 de Poppy Playtime en su versión mobile. Así que prepárate. Número 1. El bug de la mano roja. Se supone que este bug ya se había solucionado desde la actualización 1.1, pero a mí me sigue pasando. Así que yo creo que este bug todavía no está arreglado. Número 2. Pues sinceramente el bug. El, digo, el bug de que se te quedaba el gancho de la zona de Bron atascado cuando ya ibas a quitar a Bron. Eh, ya ha sido solucionado, pero hay un pequeño problema. Así es. Eh, se sigue atorando, pero si tú te pones hasta el costado, o sea, hasta la orillita de la pared, eh, el, el gancho ya avanza. Así que yo creo que medio arreglado. Número 3. Número 3, el lag de cuando volteas a ver a Bunzo ya ha sido solucionado y es que a mí ya no se me traba y antes sí, así que yo creo que este bug ya ha sido arreglado. Número 4, por cierto son 5, número 4, eh, a lo mejor este bug todavía no lo van a arreglar, pero si te fijas bien en las paredes del inicio, en las paredes de donde está Huggy y Bron, eh, hay como unas... Cosas rojas, como una cosa roja que está ahí entre las paredes Así que yo creo que este todavía no se va a arreglar Así que por ahora no se ha arreglado Y número 5, creo La más importante de todas porque digo lo más importante? Bueno, yo creo que para los que tienen teléfonos de gama media y gama alta No les va a dar la, la zona que acabo de decir Pero bueno, hay dos zonas la persecución de Mommy de la palanca y la persecución de Mommy en el horno. A mí como yo tengo el teléfono de gama baja me va muy mal, pero ya me he aprendido el recorrido y ya tengo una estrategia para poder pasármelo mejor, así que yo diría que este bug todavía no ha sido arreglado para teléfonos de rama baja. ¿Y sabes qué? Ni vas a ser arreglado. Así que suscríbete al canal si quieres con ese bug. Y si te suscribes y llegamos a los mil suscriptores antes de mi cumpleaños, que es el 14 de octubre, y voy a estar. No sé si en directo un video grabado, pero bueno, si no te suscribes de aquí a, mi, a mi cumpleaños, no les voy a decir los de Mob Games que de ese bug, si es que se puede decir que ya sabes, suscríbete al canal, dale a like y activa la campanita, si no ya sabes lo que va a pasar.